¿Puedo por abrir un portal en mi casa o puedo hacer un colisionador en mi casa? La respuesta es bastante simple. Si nosotros somos capaces de lograr un dispositivo que por ejemplo en este caso es un núcleo de alambre de hierro que está bobinado con una bobina calibre 2 milímetros, serán unas 300 vueltas, donde tiene un trembler, un martillito en el pulso negativo. Entonces cada vez que inducimos la bobina, el magneto atrae el martillo y dispara el pulso negativo haciendo que vuelva a pasar al mismo núcleo a través de un salto sincronizado. De esta manera nosotros podemos crear un campo de torsión que nos permita abrir un mini portal o darle más velocidad y colisionar partículas.